Tiburón vampiro dudú, -du, tiburón vampiro dudú, -du, tiburón. Yeah! Tiburón monstruo dudú, -du, tiburón monstruo dudú, -du, tiburón monstruo dudú. -du, Monstruo Dudú, tiburón, monstruo dudu tiburón, monstruo dudu tiburón, tiburón, calabazado, tiburón, calabazado, tiburón, calabazado, tiburón, tiburón, calabazado, tiburón, calabazado, tiburón, tiburón, calabaza, tiburón, tiburón, fantasma tiburón, Fantasma, do, do. Tiburón fantasma, dudu. Tiburón fantasma, dudu. Tiburón. Tiburón fantasma, dudu. Tiburón fantasma, dudu. Tiburón fantasma, dudu. Tiburón. A parte dudu, Es el fin, es el fin, du, du, du, du. es el fin, du, du, du, du, du. es el fin, es el fin, es el fin, es el fin, es el fin, es el fin. Cinco esqueletos, cinco esqueletos, de los caminar.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 ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ña ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen, grau, grau, grau ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya!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 Monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar, fantasmas en cada rincón, espectros encuentro, escúchalos. Hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween. La luna llena, la luz se enciende, si no te muerde Las brujas cocinan, los zombies nos miran Las campanas suenan, escúchalas Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Mira, monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar La cena de hombres lobos serás, vampiros hay, escúchalos volar Mira, monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar Las brujas cocinan, los zombies te miran, las campanas suenan, escúchalas Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween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 Hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, knock, knock, dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré Me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz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 La niebla persiste El miedo es lo que existe Los monstruos te siguen Ya ¡Yeah! La luna se esconde Y justo bien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 Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared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 marinero fue al mar, mar, mar, para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver, fue el fondo del de mar, mar, mar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 Conecta la... a la cama con su pantalón puesto, un zapato puesto y el otro no. Diddle, diddle, downplay, mi hijo John. Soy el otro el pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Qué niño tan travieso Que lanzó una pobre gata Quien nunca le hizo daño Y hasta se comían Los ratones del lugar Petit marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir The teen de tin marín de Dopingüe. de tin marín de dopingué. Sujeta a un tigre por el pie, si grita entonces déjalo ir. The de tin marín de dopingué, de tin marín de dopingué. Sujeta un tigre por el pie, si grita entonces déjalo ir. The de tin marín de Dopingüe.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 Patitos compraron el desayuno, comieron hasta no querer comer más. Uno comió mucho pastel, deseó jamás haberlo puesto en su plato. Deseó jamás haberlo puesto en su plato.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 Dos patitos saben tocar, por la colina tocan instrumentos, uno de ellos muy alto toco, por lo bien que tocó una multitud llegó, por lo bien que tocó una multitud llegó.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 Hicoridicorid.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 quedó dormida y soñó que ella estaba sola cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa pequeña Butit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas, quietas las dejó y si sí, volvieron meneando sus colitas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 Papas cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte.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 Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. La caldera, poliposo la caldera a tomar el té. Lola tratas así platos, Lola tratas así platos, Lola. Trae tazas y platos, Lola Pequeña Lola quiere jugar, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Papá quiere jugar, lluvia, vete ya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 Vete ya, regresa otro día Mi hermanita quiere jugar lluvia Vete ya Seguridad en el camino Sujeta la mano Lados camina, no corras, juegas seguro, cruzar caminos hacia el otro lado. Puedes ser seguro con tu mano en la mía, alto ¿Qué ves.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 Mira ambos lados, camina no corras juega seguro, cruzar caminos hacia el otro lado Puedes ser seguro, con tu mano en la mía